Pidas que te entregue el corazón, no te atrevas a decir esa oración. Si corazón y tenías solamente me reflejas de excepción y de tonto he vivido una. Vaya ocurrencia De lo que Pediría Si En el licor, aturdido con las penas y el dolor y tú ni penas tenía. ese hombre no es como lo mejor cuando sepas que él es un simple traído sabrás cómo me sentí Y me sorprende el saber que regresaste Si corazón ni tenía.